nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de Dios nuestro Padre y de Jesús de Eucaristía esté con todos ustedes. Aleluya, aleluya. Del Evangelio según San Juan, Jesús dijo a la gente, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en el libro de los profetas, todos serán instruidos por Dios. Todo el que oyó al Padre y recibe su enseñanza viene a mí.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 Nosotros seguimos los pasos de Jesús. Él es el pan vivo que bajó del cielo. Y somos invitados a profundizar, particularmente en este tiempo, nuestra devoción eucarística. La vida de un cristiano se pesa también por lo que vale y significa su misa. Ojalá que de la mano del resucitado podamos acercarnos más y más frecuentemente a vivir el misterio, de esta transformación para que ese pan vivo que nos alimenta de fruta abundante entre nosotros y podamos también saber atraer a muchos más a vivir en comunidad la cena con Jesús resucitado creo jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo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 Que aquel Cristo que se parte y se comparte en la Eucaristía les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.